Saludo para nuestro compañero Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, como siempre. Hola, gringo, ¿todo? bien? Bien, sí, sí. Qué bueno, bien, súper bien. ¿Todo tranquilo? Feliz. Bien. Feliz de haber festejado ayer el Día del Padre. Qué bueno. ¿Tú has festejado? Pero por supuesto, como tiene que ser. <ríe> como Qué manda bien. el manual, sí. Está bien, gringo. Buenísimo. Sí, sí. sí a sí. ver, eh, empecemos, entremos en materia de una vez. Vamos. vamos okay. Quiero mostrarte este video para empezar nuestro primer tema, gringo. Eh, quisiera que me ayude el señor director a poner el primer video del primer tema. Es, es importante que que escuchamos incluso el sonido ambiente, por favor. Bueno, bueno, quería empezar con esas imágenes. Estas imágenes han, han dado vuelta al mundo hace 20 años atrás y hoy se está celebrando justamente eso, el 20 aniversario de la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak. Las imágenes que estamos viendo son imágenes del bombardeo inicial que los aliados eh, perpetraron contra la ciudad de Bagdad. Y bueno, así es como empezaba una invasión que duró aproximadamente ocho años y que costó la vida de 3, más de 300.000 iraquíes y 4.500 estadounidenses. Y el, país, el país quedó devastado hasta el día de hoy. Gringo y hoy día se ha celebrado, bueno celebrado es una manera de decirlo, se ha recordado eh, los 30 años de la invasión a Irak y las redes sociales por 20 supuesto, años. 20 años 20 años, 20 años de, la, de la invasión a Irak y las redes sociales han recordado este hito histórico eh, del siglo XX eh, y han empezado a difundir estas imágenes que estamos viendo, se ha empezado a denunciar y a recordar mucho de lo que ha ocurrido eh, con la invasión a Irak, incluyendo estas imágenes y otras más, que ha quedado después de 20 años, de, de los 20 años de este hecho gringo, un país absolutamente destruido, total, totalmente polarizado, saqueado, incluso se han saqueado las obras de arte, se han saqueado el oro, eh, hasta el dinero que se había enviado para la reconstrucción del país, después de, de haberlo bombardeado se ha perdido. Y bueno, muchísimos periodistas internacionales, incluso medios de Occidente, han recordado esta fecha, se ha hecho viral en redes sociales, especialmente en Twitter, y, y bueno, es, es, es un momento oportuno para hacer cierto balance. ¿No es cierto? Acá el periodista, eh, este ha sido uno de los tweets más, más comentados en habla castellana, este periodista Bruno es, es Garcini nos recordaba que hace 20 años, se cumple la eh, 20 años se cumplen de la invasión de Estados Unidos a Irak, entre algunas infamias para la historia, durante la ocupación, los soldados estadounidenses robaron obras de arte y oro. Gran parte de los fondos para la reconstrucción de Irak también desaparecieron. Robo y saqueo. Y aquí abajo tenemos la cantidad de, de gente que ha visto eh, este, este tweet: casi un millón de personas, eh, casi 15 mil personas que le han dado like. Eh, eh, tiene un, un buen número de retweets, etc. ¿no? Eh, sigamos a la siguiente lámina, por favor. Eh, también de, el periodista Esgarcini, apoyado en un, en un artículo nada más y nada menos del, pa, del País de Madrid, eh, dice 50.000 obras valiosas desaparecieron después de la invasión del Museo Arqueológico de Irak, entre ellas los escritos más antiguos del mundo y piezas de oro de hace 5.000 años. Ladrones de guante blanco en Irak, decía este reportaje del País de Madrid. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Eh, el conocido periodista argentino Pedro Briguer. Decía o decía hace unos momentos, hace 20 años le mintieron al mundo para justificar la invasión a Irak que provocó la muerte de miles de personas con la complicidad de los grandes medios de comunicación del mundo que sabían de la mentira. No fue una aventura militar, fue un genocidio. Pagarán por ello. Y aquí tenemos una foto que ya la habíamos mostrado la anterior semana eh, y que tiene que ver con eh, estas tres ex autoridades de sus países. Tony Blair, ex primer ministro de eh, Reino Unido. George Bush Jr., Presidente de Estados Unidos y Aznar, el ex presidente de España, ¿no es cierto? A ver, vamos a la siguiente lámina, por favor. Este usuario de, de Twitter respondía hoy hace 20 años comenzó la invasión de Irak y la búsqueda en ese país de armas de destrucción masiva. Estas fueron las que encontraron y ahí vemos las, eh, algunas de las miles de fotos que durante la invasión a Irak eh, circularon por medios de comunicación y por redes, en las que los soldados estadounidenses eh, posaban junto con lingotes de oro y con todas las riquezas de Irak que después iban desapareciendo poco a poco. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, que, ellos, que, los, que ellos se las llevaron. Por supuesto, no, por supuesto. No es que no, claro, claro. Ellos, las ellos, ellos las hicieron desaparecer. Exactamente. O sea, esas eran las armas de destrucción masiva de eh, sí, Los lingotes de oro, las obras de arte, eh, los documentos más antiguos de, de la historia de la humanidad que tenían más de 5.000 años de historia, como ya lo hemos mencionado. O sea, realmente eh, Irak guardaba muchos tesoros, incluso arqueológicos que bueno han sido saqueados y muchos de ellos estarán pues dentro de las fronteras de Estados Unidos en este momento. no El periodista Garcini también decía, Irak denunció en, en 2011 que después de la invasión desaparecieron 17 mil millones del país obtenidos con sus ventas de petróleo. Todo apunta a que instituciones de Estados Unidos robaron el dinero del pueblo iraquí que fue asignado para el desarrollo de Irak y se eh, apoya en una, en una eh, noticia de la agencia Reuters del Reino Unido que dice, Irak busca 17 mil millones de dólares perdidos después de la invasión de Estados Unidos. Eh, vamos a la siguiente lámina. Eh, mira, aquí nada más y nada menos que la Deutsche Welle de, de Alemania publica hoy estos tweets. bueno, es ayer y hoy, porque el, el aniversario de, de la invasión es, se recuerda entre ayer y hoy, estos tweets son de ayer. ¿Y qué dice la Deutsche Welle? Dice... ¿Cómo Estados Unidos rompió el orden mundial invadiendo Irak? 20 años atrás Washington inició una guerra contra Saddam Hussein con argumentos falsos. Lo dice nada más que un medio occidental, un medio alemán que en este momento tiene una línea editorial que está a favor de Estados Unidos y que apoya abiertamente las políticas de Estados Unidos en Ucrania. Y anuncian que han sacado algunos materiales. Eh, explicando qué es lo que ha ocurrido con la invasión. ¿no es cierto. Vamos a la siguiente lámina, también la, la Deutsche Welle dice se cumplen 20 años de la invasión de Irak, las fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional derrocaron el régimen de Saddam Hussein pero dejaron el país en ruinas. Hoy Irak aún lucha por su reconstrucción y afronta un futuro incierto. Eh, así reflejan los, los grandes medios, si eh, podemos ver el, nada más que el país de Madrid Que en su momento también tuvo una línea editorial que apoyaba la invasión a Irak Titula esto hoy día, Operación Libertad en Irak, yo pondría libertad entre comillas 20 años de la guerra que minó la credibilidad de Estados Unidos Lo dice nada más y nada menos el país de Madrid Dos décadas después de que Bush diera luz verde a la invasión, el prestigio de Washington en Oriente Próximo sigue dañado. El populismo que nació del hartazgo de aquella época crece y el gasto y despliegue de las tropas aún divide al Congreso. Eso es lo que, lo que, bueno, y estas son fotos, eh, gringo, que seguramente tú las has visto uh -huh. y la gente que nos sigue las han visto en algún momento. Esas son las atrocidades que cometían. Eran las, las horas de ocio de los soldados, Las horas ¿no? de ocio de, de, de los soldados en ocho años de invasión. Un Estos, Así trataban los soldados estadounidenses a los precios iraquíes, muchos de ellos civiles, la mayoría civiles. Y se tomaban este tipo de fotos grotescas que dicen muchas de las personas que están posando en ellas, ¿no es cierto? A ver, vamos a la siguiente. Esta foto fue muy famosa, esta soldado, una joven soldado estadounidense posando, eh, riendo al lado de uno de los cadáveres de algún ciudadano iraquí. A la siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí estamos viendo al ex primer ministro del de Reino Unido, Tony Blair, uno de los socios, de los cómplices, diríamos, de George Bush en este tremendo capítulo de la historia que tenemos que recordar lamentablemente las atrocidades del ejército estadounidense han sido múltiples y denunciadas a nivel mundial en muchísimas ocasiones y ya no se ha podido tapar esto y bueno, quiero terminar este tema con este video que se ha viralizado hoy día un video importantísimo en el que eh, se está firmando desde la cámara de un helicóptero a un grupo de iraquíes. Aquí, dentro de este grupo de civiles están dos periodistas de la agencia Reuters de Reino Unido. Entonces, el, un helicóptero eh, se escucha detrás dar la orden a un, a un soldado estadounidense y acribillan desde el helicóptero acribillan a esa gente donde estaban dos periodistas del Reino Unido que mueren asesinados, por supuesto por órdenes de, de Estados Unidos y eh, también mueren dos niños ahí porque habían dos niños dentro de una furgoneta, etc. Estas imágenes, ¿por qué te las traigo? Uno porque se han viralizado en redes recordando que este tipo de capítulos han ocurrido pero esto ha sido eh, denunciado por nada más y nada menos que uno de nuestros colegas eh, gringo que es el periodista periodista australiano Julian Assange que por haber denunciado estas imágenes está preso con cadena perpetua eh, uno de los uno de los periodistas que ha cubierto y que ha revelado eh, documentos clasificados de esta guerra y que en este momento está haciendo tiene una sentencia de 174 años y que está preso y que bueno está entregando su vida por haber revelado este tipo de información que el mundo merecería conocer aquí te estoy mostrando las imágenes del momento en el que helicóptero dispara contra esta furgoneta de Dentro de la furgoneta estaban dos niños y dos niños terminan gravemente heridos. Estamos hablando del mismo operativo que fue denunciado por Wikileaks. ¿no? Entonces, ocho, bueno, Abraham, eso favor. es lo que Desperado. lo que hoy día ha reventado, podríamos decir, las redes sociales, Twitter especialmente, Desperado. han hecho su trabajo hoy día las redes recordando este negrísimo Desperado. capítulo de la historia de la humanidad Desperado. gringo y especialmente del siglo especial XX. Tremendo. Del ejército. Tremendo. Tremendo. Siglo XXI, ¿no? El siglo XX y siglo XXI. XX, XX, XX, XX, XX, XX, porque estamos hablando de 20 años. 20 años, o sea, 2003. En XX, 2003. Siglo XXI. XX, Así ¿no? es. Hay que XX. recordar que esto, todo esto episodio ocurrió con la con el... Cuando cayeron las torres gemelas, ¿no es cierto? Y eso se utilizó como pretexto para ir, ir detrás de, de Saddam Hussein y de Irak y, de, de, y detrás obviamente del petróleo que, tenía, que tiene, y que tenía Irak, ¿no es cierto? Y aquí vemos a nuestro colega Julian Assange, que ha sido uno de los que ha revelado la verdad de esta guerra y por haber revelado la verdad, pues ahora va a pagar con su vida en la cárcel. ¿no? Tremendo. Así es. Para no olvidarlo. Para no olvidarlo, evidentemente, y las redes hoy día han hecho su trabajo y nos, nos han recordado muy bien qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Muy bien. Así es. Quiero pasar al siguiente tema, gringo. Quiero hablarte de una historia que hoy día también ha sido tendencia en redes sociales de un eh, joven eh, atleta eh, catalán su nombre es Alex Roca Ah, sí. sí Alex voy. Roca y su video hoy día han sido virales con millones y millones de vistas en todas las redes sociales quiero ponerte el video que viene a continuación por favor, si es tan amable el señor director, a ver, escuchamos además el video por favor gringo ¿De qué se trata esta historia gringo que ha sido viral en todas las redes sociales? Eh, este señor es Alex Roca, tiene 32 años, es un atleta catalán bar nacido en Barcelona que a los seis meses de edad sufre una infección que termina dejándolo con 76% de discapacidad en todo su cuerpo y también con parálisis cerebral, sin embargo esto no ha impedido que Alex se convierta hoy y que haga historia hoy porque es el primer atleta eh, con este tipo de discapacidad en haber concluido una maratón como la, la maratón de Barcelona que tiene 42 kilómetros él ha batido este récord pero además lo ha hecho en 5 horas con 50 minutos es, eh, un, es una hazaña básicamente los medios la están calificando así eh, Alex ha entrado a la historia por haber tenido esta discapacidad porque tiene esta discapacidad y pese a ella ha logrado terminar una maratón de 42 kilómetros eh, Alex es ya una, una, un eh, atleta que está acostumbrado a batir récords Pero sin embargo, el récord que, que ha eh, implementado hoy día Es un récord que, que realmente es el más importante de su carrera ¿No es cierto? Eh, a ver, solamente para darte algunos datos eh, a, Alex ha podido recorrer entre 7 y 9 minutos por kilómetro en la, en la carrera que ha obtenido ayer. Y bueno, uno de sus mentores y quienes lo ayudan a estudiar y a entrenar es nada más y nada menos que el exdefensor español, eh, Puyol, que tú seguramente lo conoces muy bien, una, una, una leyenda del fútbol español, ¿no es cierto? Y estamos viendo acá a Puyol ayudándolo, ayudando a entrenar a Alex. Que, Puyol, ¿no? Así es, que, que, que bueno, aquí están en... en videos que han compartido en sus redes, de cómo entrenan y cómo ha sido la preparación de Alex para poder marcar eh, el récord y poder eh, eh, lograr la marca que ha, que ha conseguido ayer y con la que se ha hecho viral hoy día. Eh, a ver, quiero darte otro dato gringo. De los 8,723 hombres que han eh, corrido la maratón hoy día, Alex eh, llegó en el puesto 8,651. Es decir, que terminó siendo más veloz que 70, 72 eh, corredores eh, eh, varones que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, el hecho es que llegó, ¿no? Yo creo el hecho que, eso es que es, llegó... Eso ya y, lo hace un ganador, un triunfador. Sí, ¿no? una, una historia conmovedora que, que, que hoy día ha inundado las redes. Aquí estamos viendo a Alex. Tengo algunas fotos de él. Si sí, podemos, podemos pasar a las siguientes imágenes, por favor. Él realmente trata de vivir... Bueno, estas son algunas... Eh, algunos eh, recordes de los eh, medios de, de todo el mundo que han, que han eh, difundido su historia. Alex Roca Campillo esa historia, Alex Roca esa historia, primer atleta que completa una maratón con 76% de discapacidad. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Este es una, un titular de un periódico francés. Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿No? Eh, cruza la meta y se tira al suelo emocionado. Alex Roca, el primero en terminar un maratón con 76% de discapacidad. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí lo vemos a Alex Roca. Esta, esta foto la he escogido porque realmente muestra cuál es la actitud que él tiene frente a la vida, ¿no es cierto? Con toda la actitud, eh, así es como él ha estado batiendo récords y el récord de ayer el más importante de su carrera, ¿no? Exacto. Y aquí estamos viendo a Alex finalmente con su esposa en una fotografía en su casa. Él realmente trata de llevar la vida lo más normal posible, aunque bueno, batiendo estos récords que, que él se ha propuesto... Creemos que no, no tiene una vida tan normal porque realmente es, es, es un fenómeno increíble y una historia eh, digna de, de admirar, ¿no es cierto? Es increíble lo que él está logrando gringo. Que sí. Una ¿no? maravilla, una belleza. Un, todo un mensaje, ¿no? Todo un mensaje, así es. Todo Muy un bien. mensaje. Así Seguimos. es. Y sí, y para terminar, quiero mostrarte eh, una historia parecida, salvando obviamente las grandes diferencias. El fin de semana se ha viralizado una imagen de esta señora. Esta señora se llama Galina Sevelina, es una fotógrafa de calle, o lo que se conoce como Street Photographer. Eh, ha roto los, eh, muchísimos eh, récords en TikTok especialmente. La gente ha distribuido su imagen porque se la ve ahí a la señora sacando fotos con un trípode en la calle, sola, y ha causado, además de mucha ternura, mucha admiración, porque a pesar de sus 81 años, esta fotógrafa continúa saliendo a la calle con su equipo, haciendo fotos, entregándose un poco al arte y a algo que ella ha hecho durante toda su vida. Eh, se ha viralizado este pequeño video de algunos segundos, muchísima gente agradecido por haber a la persona que la ha grabado, ¿no es cierto? Y eh, si podemos pasar a la siguiente, a la siguiente imagen. Aquí tenemos un videito, de la, ya, ya es un video que se viralizó en las redes en, en Rusia, en, las, en los que explican un poco, es ella la señora, la fotógrafa, ¿no es cierto? Ella es Galina Sevelina, y eh, ahí es donde hacen una pequeña entrevista y un poco muestran cómo ella trabaja en la calle, etc. Y tenemos además una foto del, del tipo de, de fotos que ella hace en la calle. Vamos a, seguir, vamos a, la, siguiente, a la siguiente imagen, por favor. Ese es el tipo de fotografías que, ha, que ella hace Buscando los contrastes en blanco y negro Tratando de, de, de retratar las calles, las avenidas de su ciudad de su ciudad natal en Rusia Entonces, bueno, esta es, señora ha sido tendencia el fin de semana Y quería mostrarte estos dos últimos temas Porque son realmente historias inspiradoras de gente que no se da por vencida Buenísimo, muy buen mensaje Eso es Muy bien, uh -huh. Iván nos, Dale, gringo Nos reencontramos mañana Sí, nos sí, vemos muy mañana, muy gracias a todos, buenas noches Que tengas un buen inicio de semana,